Hola, hola, estás por aquí viendo este video porque alguien te lo compartió, porque estás en alguna página o porque estás en mi canal de YouTube. Así que no olvides suscribirte porque a un clic vas a tener asesoría legal. Hoy te voy a hablar de la importancia de la asesoría jurídica y legal en los procesos con enfoque de género. Si estás aquí en Colombia o estás fuera de nuestro territorio colombiano, también te puedo asesorar para que sepas tomar una buena decisión, sepas escoger un profesional y te pueda representar en tu proceso. Así que la asesoría siempre va a ser necesaria. Nunca firmes ningún documento, ningún acuerdo sin antes consultarlo con un profesional y sobre todo cuando son procesos de separación, de divorcio, tienes hijos, tienes bienes y has construido una sociedad conyugal o patrimonial. Dale clic en el botón de abajo para que recibas información y pueda realizar toda una asesoría jurídica y legal para ti.